En este juego dinámico que tenemos en pantalla podemos apreciar que en primer lugar ha de elegir el jugador 1 entre las estrategias A y B. A continuación, si ha elegido la estrategia A, el jugador 2 deberá elegir entre X e Y. Y finalmente, si el jugador 2 ha elegido la estrategia X, el jugador 1 de nuevo tendrá que elegir y puede escoger entre las estrategias C y D. La forma de resolver este juego será por inducción hacia atrás y partiremos de esta última decisión que ha de tomar el jugador 1, entre las estrategias C y D. Para ello tenemos que comparar los pagos que obtendría en uno y otro caso. Si sigue la estrategia C, recibirá un pago de 2, 2 unidades monetarias, mientras que si sigue la estrategia D, recibirá un pago de 3. Por consiguiente, la estrategia que debería seguir, en este caso, si busca maximizar su utilidad, si busca obtener el pago más alto posible, es la estrategia D. A continuación, damos un paso hacia atrás, de ahí el nombre de inducción hacia atrás, de la forma de resolución de los juegos dinámicos. ¿no? Y tendrá que ser en esta ocasión el jugador número 2, el que elija entre las estrategias X e Y. Sabe que si elige la estrategia X, a continuación el jugador 1 seguirá la estrategia D. Por consiguiente, el pago que él obtendrá, que es el que está detrás de la coma, es el pago 2. Por el contrario, si sigue la estrategia Y, obtendría un pago 1. Por consiguiente, lo mejor que puede hacer el jugador 2 es seguir la estrategia X para que a continuación el jugador número 1 elija la estrategia D y así el jugador 2 se llevará un pago de 2, que es mejor que 1. Seguimos por inducción hacia atrás y vemos qué haría el jugador 1 en el primer punto en el cual tendría que elegir entre las estrategias A y B. Si sigue la estrategia A, a continuación sabemos que el jugador 2 elegirá la estrategia X y de nuevo elegirá el jugador 1 entre las estrategias C y D y ya sabemos que seguirá la estrategia D. Por consiguiente, si opta por la estrategia A, acabará recibiendo un pago de 3. Mientras que si optase por la estrategia B, tendría solamente un pago de 2. Por consiguiente, lo mejor que puede hacer el jugador 1 es seguir la estrategia A. El desarrollo previsible de este juego será, por tanto, A, X, D. En primer lugar, el jugador 1 hará A, en segundo lugar, el jugador 2 seguirá la estrategia X y, finalmente, el jugador número 1 hará D. El resultado de este juego será, por tanto, que el jugador 1 se llevará 3 y el jugador 2 2. Finalmente, el equilibrio de Nash perfecto en su juego, de este juego, Sería la combinación de estrategias A, X. Puesto que ponemos en primer lugar cuál será la estrategia que siga el jugador 1. Y detrás de la coma, cuál sería la estrategia que siga el jugador número 2. Fijémonos que una estrategia es un plan de acción completo que nos indica qué haría un jugador en cada punto en el cual pueda tener que decidir. En este caso, el jugador 1, en el primer punto, haría A y en el segundo haría D. Por eso el equilibrio de NAS era ADX. El equilibrio de NAS perfecto en sus juegos. ADX.